Volví a perder en el juego del amor. Esta es la tercera vez que el amor me ilusionó. Tú me hiciste perder, la fue y fue un error. Pero la culpa no es mía, sino de mi corazón. Por enamorarse de lo que yo no quería. Porque sabía que tú solo me mentía, me tenía. Aún sabiendo que no llegaría a nada, sabía que tú eras la persona equivocada. Si no me querías, solo pudiste decírmelo. Para ti fue fácil intentar herirme, no sé que no me quieres, mas no entiendo la razón. Duele ver que se parte en pedazos el corazón. Estoy llorando de dolor, de coraje y sufrimiento. Le dije, vete, sé feliz con él porque era cierto. Ahora sé qué significa enamorarse al perder. Por ti volé al aire, aún se si cree en la suerte. Creo que no creo en la suerte, sabes que te quiero y quiero verte Me mentiste con tu para siempre, mala mía me tocó perderte y yo no quiero discutir, yo te quiero ver feliz Pero si tú ya te quieres ir, sé feliz que te vaya bien sin mí Pensando que te fuiste así de rápido, tu amor se fue y con él se van todos los días cálidos. Tumbado en la cama nada me levanta el ánimo y yo con mis ojeras, con el mismo rostro pálido, con la misma risa y ese corazón de ártico tan fría como el hielo y yo siempre tan romántico. Tú siempre tan calmada y yo un patético caótico. Te amé a blanco y negro con un corazón cromático y hasta lo imposible, pero ¿de qué me ha servido? Somos tan incompatibles y a la vez tan parecidos. No me digas que el destino no nos quiere ver unidos porque seguirías conmigo si tú lo hubieras querido es que no sé si lo entiendas tú me estás matando lento finjo que todo va bien pero tú sabes que no es cierto y a pesar de estar llorando a solas no me arrepiento fuiste el mejor capítulo en este triste cuento y yo que no creo en la suerte sabes que te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 feliz, pero si tú ya te quieres ir, sé feliz que te vaya bien sin mí. Hey yo, esto fue MC salfín punto, silent, yeah, desde Guatemala y México, yeah.